Saludos, estimados maestros y maestras de nuestra comunidad educativa dominicana. En este video, les comparto cómo se accede a la plataforma para inscribirse en el concurso de oposición docente del año 2021. Primero, debemos ingresar a la página oficial del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Podemos acceder a un explorador o navegador en Internet y colocamos el nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Se refleja MINER. En esta página se nos presentan diversos paneles con información y podemos navegar en la misma para visualizar el que dice Concurso de oposición para maestros, maestras, directores, orientadores y psicólogos educativos. Luego que estamos dentro de la plataforma, debemos registrarnos a esos fines, aquí debajo se muestra el botón Registrarse. En este espacio, debemos poner nuestro número de identificación personal, cédula y una contraseña para que podamos volver a ingresar a la plataforma en caso de ser necesario. Atención, la contraseña la designa usted, por lo tanto, Debe anotarla en un lugar por si la olvida. Poder ingresar nueva vez a su perfil. Hacemos clic en donde dice iniciar sesión. Una vez hemos colocado el número de cédula y la contraseña que hemos elegido para continuar accediendo a este portal, vamos a visualizar el panel con las informaciones relativas al concurso de oposición docente del año 2021. Debemos leer atentamente todas las informaciones puesto que debemos cumplir con los parámetros establecidos por las autoridades educativas a través de la orden departamental número 06-2021. Nota, todos los documentos requeridos deben ser sometidos de manera digital y guardar los originales para cuando les sean requeridos. Tome en cuenta que utilizando las herramientas digitales a su disposición, puede lograr escanear y organizar sus documentos en PDF para que los pueda colocar en la plataforma. Aquí, en la descripción de este video, les dejo el enlace mostrando las estrategias que utilicé. Hacemos clic donde dice acceder. En este espacio nos pide información personal, tales como número de cédula, de identidad, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, entre otras informaciones. Voy a colocar mis informaciones a modo de ejemplo. Debemos colocar el correo electrónico que tenemos para realizar las comunicaciones. Tome en cuenta que debe ser un correo electrónico suyo porque las informaciones que recibe son muy discretas. Sus correspondencias se las envían a usted y debe ser responsable de lo que envía o atender lo que le comunican. También, este formulario en línea le pide que manifieste si tiene alguna condición especial entre las que cita auditiva, visual o motriz. En el espacio 2, debemos completar las informaciones del domicilio y residencia. Nueva vez, las informaciones aquí colocadas deben corresponderse a sus informaciones personales. En el espacio 3, debemos completar las informaciones de la postulación que vamos a presentar. Elegimos el cargo por el que vamos a concursar, docente o directivo. Una vez. Se hace clic en el botón Cargo a postularse. Debemos hacer clic en Agregar cargo. Así se muestra la regional por la cual realizar la postulación. Debemos completar las informaciones conforme a la región y distrito en el que queremos concursar. Colocar Regional, Distrito, Cargo. En este espacio inferior sobre formación académica nos solicita que coloquemos el título de grado, institución de la cual somos egresados, especialidad si la tiene, maestría si ha cursado, doctorado si lleva dicho nivel. Vamos seleccionando de las opciones brindadas por la misma plataforma hasta que hayamos completado estos campos de información. Si tenemos formación continua, también debemos colocar las informaciones requeridas. Aquí ya he colocado toda la información relativa a formación continua. En el último espacio Debemos colocar los documentos requeridos. Buscamos el archivo en PDF con las documentaciones requeridas en la Orden Departamental número 06-2021. Cuando hayamos revisado todas las informaciones, debemos hacer clic en el recuadro de cierre del formulario. Con el mismo brindamos nuestra adquisencia de que las informaciones presentadas se corresponden con la verdad y con nuestras informaciones personales y profesionales. De modo que podamos hacer clic en Enviar. Aparece en el panel con la alerta de que podemos ingresar a realizar alguna modificación en este perfil siempre que el periodo de registro esté aún vigente. Al finalizar este proceso, le llegará a su correo electrónico una confirmación por haber enviado su postulación. Les deseo mucho éxito en el concurso y que la comunidad educativa se fortalezca con nuestros aportes. Se despide con un hasta luego, Juan Frías.